hablar ahora sobre el cerebelo ¿Sí? estamos haciendo este viaje anatómico eh, y nos falta entonces nos falta solamente hablar del cerebelo están viendo bien la presentación están si sí estoy compartiendo la pantalla estoy ya estamos grabando Sí. sí. sí es todo perfecto entonces recuerden ustedes que el cerebelo será esta esta porción ¿Sí? que se parece como un hojaldre como hojaldrada, que estaría en el componente más posterior ¿sí? del De encéfalo y basal posterobasal del encéfalo anatómicamente lo encontramos eh, debajo ¿sí? o inferior mejor a el lóbulo occipital ¿sí? y posterior a el cuarto ventrículo, vemos acá nuestro cuarto ventrículo, entonces lo vemos posterior al cuarto ventrículo, será posterior a el bulbo raquídeo y a la protuberancia, a su vez. Vemos estas, como este arbolito, que algunos le llaman como el árbol de la vida, el cerebelo, ¿sí? Aquí en la base estará la vermis cerebelosa, y tendremos los diferentes lóbulos cerebel cerebelosos y los dos hemisferios cerebelosos. Recuerden que el cerebelo tiene tanto eh, núcleos, principalmente los núcleos están en la vermis cerebelosa, en el cerebelo más antiguo, y ya el paleocerebelo y el neocerebelo está organizado en cortezas, cortezas de tres capas, en arqueocórtex. Eso, el cerebelo y se conoce como cerebro pequeño, es muy, muy grande. Tiene una gran cantidad de células, en especial de células de Purkinje. Son las células que mayor cantidad de sinapsis pueden establecer con otras neuronas. Pueden hacer hasta más de 10.000 sinapsis cada célula de Purkinje. Eh, y esto, esto le va a dar al cerebelo una capacidad de procesamiento, una capacidad de, fun de funcional enorme, enorme, enorme. O sea, una gran cantidad de funciones psicológicas, emocionales, vitales, motoras, dependen del cerebelo. ¿Listo? Entonces no es, no, no es algo, no es nada menor. El, el cerebelo lo podemos dividir en tres grandes porciones de acuerdo a como las divisiones anatómicas que también comparten componentes, divisiones funcionales, componentes funcionales, pero también eh, como histológicamente son diferentes desde sus legados más evolutivos, ¿no? Entonces tenemos los componentes más antiguos del cerebelo y más básicos y más serían estos de la vermis cerebelosa, que sería el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, o sea, el cerebro más antiguo, vestíbulo cerebelo, porque será el cerebelo que se comunica con los, los núcleos vestibulares del tallo cerebral, ¿sí? Del, del puente y, de la, y, de, y del bulbo. Aquí lo vemos, el vestíbulo cerebelo, que dice LF porque se conoce como el lóbulo o núcleo fluconodular. Fluconodular. Fácil de decir, ¿no? Entonces, ya saben, parte del parcial va a ser que ustedes puedan repetir lóbulo fluconodular. Que no lo pueda, no pasa el parcial de la anatomía. Eh, este, este, este, este vestíbulo cerebelo, este cerebelo más antiguo, eh, no, es, no es exclusivo de, de los mamíferos. Eh, se pueden encontrar vestigios en peces, en anfibios, en reptiles. ¿sí? Y su funcionamiento está relacionado principalmente con el mantenimiento del equilibrio y con el control de los movimientos de los ojos. ¿Sí? Entonces, con el mantenimiento del equilibrio, este vestíbulo cerebelo pues, tendrá eh, aferencias, tendrá una gran cantidad de entradas, principalmente desde el núcleo vestibular de el tal, del, de, del tallo cerebral. ¿sí? Recuerden que es... El, eh, y desde otros componentes vestibulares, como los colículos superiores... Eh, y, eh, y, y, y redes proprioceptivas, entonces llegan a este, a este vestíbulo cerebelo para ir generando un mapa de cuál es la eh, posición del cuerpo en, en, en un momento determinado, en este momento, por ejemplo, todos ustedes están teniendo actividad en su vestíbulo cerebelo para que les va a indicar si están sentados, si por ejemplo ustedes se echan para atrás un poquito, se recuestan en la silla, inmediatamente él va a tener otro tipo de actividad y va a permitir coordinar con otras áreas cerebelosas y del tallo, la, la, la postura para que no se vayan a caer y el tono muscular. ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, se paran y tienen que hacer equilibrio, ponerse en un solo pie, pues su vestíbulo cerebelo tiene que enviar señales a eh, diferentes componentes, o sea, recibe las señales sensoriales, para decir que ustedes cambiaron, que se están yendo hacia la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, cuál es la posición del cuerpo, y enviará señales a los músculos para que los músculos se puedan mantener en equilibrio, ¿no? Entonces, yo puedo saltar en un pie, moverme a la derecha, a la izquierda, ir adelante, ir hacia atrás. ¿Listo? Eh, est estos, eh, eh, estas conexiones, entonces, vestibulares, ¿sí?, van a ser muy importantes para controlar todo nuestro movimiento y la noción de que tenemos un cuerpo, de que nos movemos y hacia dónde nos movemos. Cuando llega, cuando si llegaran a fallar la, la, la, la, la, los componentes vestibulares del, del cerebelo, ¿sí? O las conexiones o sus aferencias, o recibe, como recibe varios tipos de señales, o llegaran a combinarse de alguna forma extraña la, las, las señales vestibulares pues lo que vamos a tener es una, una sensación de eh, incongru inconsistencia, incongruencia, que, es, que resultaría en eh, pérdida del equilibrio, es decir, en vértigo, mareo, ¿no? Entonces muchas veces ustedes van en un ascensor o algo así, entonces las señales vestibulares auditivas le indican que ustedes van, por ejemplo, subiendo, pero si no hay vidrio, las señales visuales va, van como que van hacia abajo, ¿no? Entonces ustedes como que, uy, como que sienten algo extraño, ¿no? O cuando van en una rueda, en una de estas ruedas de Chicago que van hacia un lado y hacia el otro, entonces ustedes, las señales vestibulares se pueden confundir, o cuando ustedes están dando vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, ¿sí? Entonces envían una desorganización de señales vestibulares Aquí el resultado va a ser vértigo. Entonces el vértigo o la pérdida del equilibrio puede, puede ser causado por alteraciones o en las entradas vestibulares o hacia el espino cerebelo, digo hacia el vestíbulo cerebelo, o por alteraciones en, la, en el funcionamiento de esto, como puede ser una eh, ingesta de, de un fármaco, ¿no? como el alcohol, dado que las neuronas del cerebelo en general son bastante sensibles al alcohol. Principalmente tienen una gran cantidad de receptores para el neurotransmisor GABA y al ser, eh, eh, recuerden que esto genera inhibiciones, y hiperpolarizaciones, al inhibir estas neuronas, pues se genera sensación de pérdida de equilibrio, mareo y ganas de llamar a su amigo Hugo. ¿Sí conocen a Hugo? Sí, obvio, obvio. Uh, bueno, Luisa, cuéntame. Prefe, una pregunta. Esa sensación de... de como de desestabilizarse y del vértigo, ¿puede ser más dura, duradera o simplemente es una sensación del de momento? Co eh, depende del tipo de la causa. De la, de, del vértigo o de, o de la pérdida de equilibrio, ¿no? Si es farmacológica, pues te durará el tiempo que dure eh, la borrachera o, o, o, la, o el fármaco o la anestesia, ¿sí? Si es por una entrada sensorial anómala, entonces ten, hasta que se restablezca la, la entrada sensorial, por ejemplo, si te pones a dar vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, vueltas, como cuando uno era niño, pues hasta que, as, eh, cuando ya otra vez se estabilicen las entradas sensoriales. Sí, suelo pensarlo medio mareo. Eh, pero si es un daño en el, en, la, en el oído, o en la vía, o en el cerebelo, pues entonces no se va a pasar, no se va a reparar. Y hay personas que tienen sensaciones crónicas de vértigo. Entonces depende de lo que la esté generando. Vale, gracias. Dale. ¿Quién? Luisa Fernanda Márquez. Márquez, Márquez, Márquez. Muy bien. Sí. Y aquí vemos la misma división funcional del cerebelo con el óvulo, con los diferentes componentes. ¿no? El, el vestíbulo cerebelo sería este que se ve acá en verdecito. O sea, es muy pequeño y es bien antiguo. También controla los movimientos de los ojos, ¿no? principalmente los movimientos involuntarios de los ojos. Cuando yo estoy haciendo seguimiento de un objeto, si a ustedes les digo, miren este lápiz y síganlo, este esfero en la pantalla, ¿sí? para poder seguir objetos o para mantener la mirada fija o para poder explorar un objeto, mis ojos se tienen que mover, se tienen que mover los dos ojos de forma armónica. Tienen que coordinarse los movimientos con la cabeza y demás. Si llegan a haber fallas acá, puede ser que cuando ustedes están siguiendo un ojo, un, uno, un ojo lo sigue y el otro no lo puede seguir, entonces se comienza a ir para otros lados. O mientras están siguiendo, un ojo comienza a saltar de para un lado para otro, o los dos comiencen a saltar y tú no seas capaz de seguir adecuadamente los objetos o explorar, o explorar visualmente una escena visual. Eso sí, entonces ahí tenemos nistasmos, que son esos tics en los ojos, o también eh, ataxia ocular. Bien. Ahora, nuestro paleocerebelo, o espinocerebelo, que será el lóbulo anterior, lo que vemos acá en rojito, tiene que ver un poco más con el tono muscular y la marcha. ¿sí? Entonces, va a ser unos componentes cerebelosos bastante, que se van a conectar, pero se llama espinocerebelo, principalmente con eh, el tronco del encéfalo, con el tallo cerebral, ¿sí? con el bulbo y la protuberancia, y con las redes descendentes motoras para mantener la postura, ¿no? Para que ustedes se puedan sentar en la silla rectos, erguidos, y no se me esparramen en la silla, ¿sí? Entonces, mantener la, el control postural, ¿sí? Que no hayan alteraciones de que si me vayan para un lado, se si me vayan para el otro, ¿sí? Mantienen también, el, regulan el tono muscular, y regular el tono muscular es que no van a estar muy rígidos, espásticos, o muy flácidos, ¿Sí? Si llega a dañarse, pueden haber parálisis cerebrales de tipo espásticas o de tipo rígidas donde se pierde el tono muscular, ¿sí? donde está incrementado o decrementado el tono muscular. Por ejemplo, para agarrar este vasito de jugo, yo tengo que tener el control suficiente para, de tono, si lo tomo muy duro, ¿qué va a pasar? Pues fácilmente lo rompo, ¿no? Y más con esa fuerza que uno tiene, pues tiene que tener cuidado como le pasa a Superman, y si lo agarro muy suave, pues se me desliza y se me cae, ¿no? Entonces Yo tengo que durante mi vida desarrollar conexiones, principalmente en ese espino en ese espino cerebelo o cerebelo agonistas, antagonistas, para poder tomar con el suficiente y pres fuerza el vaso para que no lo vaya a romper, ¿no? Y para, que la, y para mí lo no mismo, para caminar y demás yo tengo que tener la suficiente tono muscular y precisión en motricidad gruesa también contra la motricidad gruesa para poder caminar coordinadamente. Si los músculos de la pierna tienen muy poco tono, pues me caigo y no va a poder caminar. Si tienen demasiado tono muscular, tampoco va a poder mover las piernas. Entonces, este tipo de, de cosas tiene que estar relacionada con este paleocerebelo. Alteraciones conllevarán, como les digo, a hipotonía, hipertonía o ataxia. Ataxia es que hay una descoordinación en la regulación de la motricidad gruesa y entonces se generan como temblores, ¿Sí? Y muchas veces, por ejemplo, hay una marcha de ese tipo atáxica. El síndrome, por o sea, todo, ya les dije que el cerebelo se ha siempre afectado por consumo de alcohol. Entonces, por ejemplo, la marcha del borracho, que sería una marcha atáxica que no puede dar los pasos porque está demasiado eh, intoxicado por el alcohol, ¿no? Entonces sería un ejemplo de cómo se altera. En niños, por ejemplo, pueden haber alteraciones como eh, cerebelosas del desarrollo, que generarían ataxi, eh, eh, parálisis cerebral de tipo atáxica, ¿sí? que son niños que no pueden controlar y se están moviendo así todo el tiempo y por eso no pueden moverse adecuadamente, ¿no? ¿Claro? Bien. Ahora, el... el neocerebelo, que es aquí vemos... El neocerebelo sería la componente más... Eh, eh, ese lóbulo posterior, este que se ve en verde. ¿sí? Y, te, y serían las conexiones ya con el cerebro. ¿sí? Y esas conexiones cerebrales son las que permiten o coordinan o regulan diferentes funciones cognitivas, afectivas y sociales complejas. Bien. Entonces... Por ejemplo, la comunicación a través de las vías motoras extrapiramidales con los ganglios basales, con la corteza premotora. ¿sí? Aquí vemos algunas de esas conexiones. Lo que facilita es la coordinación motora fina, por un lado. Entonces, este cerebro cerebelo estaría relacionado a nivel motor con la. Eh, un segundo y. Y yo edito acá. Acá. Entonces. El neocerebelo. Neocerebelo o cerebro cerebelo. ¿sí? Entonces. A nivel motor. A través de las conexiones premotoras y, y extrapiramidales, con la motricidad fina. ¿Qué? Tiene que ver con o sea, el aprendizaje motor, por, obviamente, porque la motricidad fina se aprende, el aprendizaje motor, aprender a moverse, aprender a manipular objetos, aprender a patear un balón, aprender a bailar, aprender a jugar fútbol, aprender a hablar. ¿sí? Tiene que ver con la fluidez. Eh, eh, verbal, por ejemplo, en términos de la velocidad, la prosodia y la coordinación de, la, de los movimientos orofaciales para poder hablar eh, fluidamente, valga la redundancia, ¿no? A nivel, eh, con la exploración del espacio, por ejemplo, a nivel de los movimientos, entonces coordinar muy bien los ojos y los sentidos para explorar la exploración y sí, la navegación. Eh, tiene que ver también, por ejemplo, a nivel más motor con todo lo, lo extrapiramidal, los componentes extrapiramidales. También. En la, eh, alteraciones pues van a llevar, si se altera, a piramidales. Bien. Entonces, aquí, pues, si hay alteraciones en esto, pues tendríamos problemas de eh, dispraxias. Porque no podrías moverte adecuadamente, en coordinación, problemas de coordinación, torpeza. Si hay problemas de aprendizaje motor, ¿sí? y pues tendrías un problema grave para eh, pues, poder eh, funcionar en el mundo. ¿no? Los problemas de fluidez verbal se conocen como disartrias famosa habla de borracho. No eh, eh, eh, puede hablar muy bien porque es que no fluye, ¿no? Porque es que los quiero mucho. Eso. Sí, aquí problemas como TICS y problemas también de control motor. Entonces, son dentro de los principales componentes eh, de, a nivel motor del neocerebelo. Sí, y aquí en rojo les pongo como algunas de las alteraciones que pueden suceder por alteraciones de este neocerebelo. Eh, muy bien. A nivel cognitivo, en términos de, de, de, de, de, de, de las relaciones cognitivas del de neocerebelo. Entonces, a nivel cognitivo tendría que ver principalmente con la fluidez del pensamiento, Entonces, para que el pensamiento sea un pensamiento ágil, rápido, veloz. La velocidad del pensamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa si el pensamiento no es ágil, no es fluido, no es veloz? Pues vamos a tener una alteración que se conoce como... Brady siempre significa lento. ¿Sí? Psiquia. De pensamiento, entonces Brady Psiquia. Entonces, Brady Siquia sería pensamiento lento, letargado, ¿no? Álvaro, estás levantando la mano. Eh, sí, señor, qué pena. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a los yo, yo te hago una, Yo te hago una pregunta primero y luego vamos con la tuya, ¿listo? Sí, señor. Listo. Entonces, Álvaro, bueno, recuerden que para preguntar y participar tienen que encenderme la cámara. ¿Puedes encender tu cámara para volverte a ver? En este momento estoy cargando el celular, pero déjame ver si ya lo puedo prender. Pero si quieres, voy hablando, ya voy tratando de prender. No, concéntrate, porque necesito una respuesta rápida tuya. Álvaro, dame un ejemplo de de psiquia. Muy bien, ese es muy buen ejemplo, Álvaro. ¿Lo entendieron? el problema de no estar solo sí ¿por <risa> el que no lo haya entendido ese también es un buen ejemplo de paradisíaco no hasta que lo entiendan sí. álvaro estás ahí sí señora acá tratando de prender el micrófono qué pena <risa> ay te hice un chiste y ni lo entendí ni ni reaccionaste cámara sí lo entendí pero no quería pasar el ridículo ya puedo hacer mi pregunta <risa> Sí, dale. Qué pena, profe. No sé, pues es que te quería hacer una pregunta con respecto a los ganglios basales y quería poner ejemplo lo que decían las lecturas. Qué pena el ruido, profe. Eh, espérate. Ya. Yeah. Eh, quería hacer la pregunta de que si los ganglios basales pueden recibir daños, no en términos de que estos pierdan la conexión con la señal de la corteza cerebral, sino que uno los puede dañar en forma de que... De tipo que Uno los pueda dañar como de otro tipo de forma, no que ellos pierdan sí. la señal por X o Y motivo, sí, claro. porque uno un en de comportamiento, conducta... Pues haber, por ejemplo, que te peguen un tiro y que el daño el, el, el, el, el, el, le pegó fue el, al, al ganglio basal. Puede suceder. Pero de forma que natural. Se o sea, no que sea un... como... Se... O sea, de forma natural, eh, poco probable. O sea, no es tan fácil porque es una estructura bastante medial. O sea... Podría pasar, pues, algo natural es que se te reviente un vasito sanguíneo. Otras cosas que pueden pasar también es, por ejemplo, una hipoxia, ¿sí? O un virus, un herpes, o ¿sí? sea, una sífilis. Sí, por eso tienen que usar condón, muchachos, porque si no, también se puede tostar el cerebro. Eh, esas cosas podrían dañar, pues, a donde llegó el virus, lo dañó COVID. ¿Listo? Entonces, sí, sí puede haber específicos en los daños basales, Aunque son muy raros, pues, sí puede pasar. Dime. Ok, muchas gracias. Bueno, sigamos entonces porque estamos en cerebelo. Entonces, estaba haciendo la pausa para hacer el chiste malo, para que ustedes entendieran sobre Brady bradisiquia. Otros componentes cerebelosos que son importantes, bueno, a nivel cognitivo, entonces la, algo que se conoce como funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas son un conjunto de funciones que participan en el control del pensamiento. Entonces, en poder inhibir eh, las cosas, en, en poder hacer eh, inhibiciones o, o en poder controlar qué quieres hacer. Entonces, tiene que ver con eh, flexibilidad mental, de flexibilidad cognitiva, como inventarse soluciones alternativas, creatividad, ajustes. Tiene que ver con... Vamos... Eh, las funciones ejecutivas con frenar la comp la comp el comportamiento ante conductas indeseadas. ¿sí? Eh, tiene que ver con... ¿Por qué no puedo cuadrar esto acá? Bien. Las funciones ejecutivas, entonces, eh, hay de varios tipos. ¿no? Memoria de trabajo. Ah, ya. Autoajustar. Oh, ahora sí. Entonces y, y, y entonces, funciones ejecutivas como esto inhibición memoria de trabajo resolver problemas rápidamente en un tiempo determinado sí eh, bien por lo menos esa entonces vean todo lo, lo importante a nivel cognitivo no que es también el alcohol podría bajarle a todo ese tipo de cosas haciendo que ustedes tengan pensamiento lento que no puedan resolver problemas sí solución de problemas Cuida de problemas, flexibilidad cognitiva, etcétera. Es lo que nos puede restar por cualquier daño en el neocerebelo. Bien. El neocerebelo también es importante para otras funciones, por ejemplo, como eh, funciones emocionales. Entonces, a nivel emocional, digamos, cosas como. Eh, Por ejemplo, problemas para la, eh, el, el aprendizaje, tendríamos eh, eh, estaría relacionado con el aprendizaje emocional, principalmente con automatismos y condicionamiento. Es lo emocional y social. Tendría que también participaría, por ejemplo, en la comprensión rápida y automática. Sí de escenas emocionales y sociales, entonces si no funciona adecuadamente podrías no ser muy bueno en entender qué es lo que le está pasando a los demás y por qué les está pasando, sí, que eso podría ser un signo de esquizofrenia o de eh, rasgos o trastornos del espectro autista. Eh, hay algo, por ejemplo, con estereotipos de respuesta. Eh, emocional y social como por ejemplo los estilos de apego algo que en, en afectivo los llaman los MOIS como los modelos operativos internos es que sería como una memoria procedimental acá me faltó en lo cognitivo todo lo que son memorias memorias basadas en procedimientos y básicamente acá eh, bien entonces Muchas veces cuando uno se acostumbra siempre a responder ante las mismas personas o ante las mismas situaciones de, ¿sí? con agresividad, con huir o inhibirse, callarse o algo así, puede tener que ver con funciones cerebelosas ¿sí? que nos dan automatismos. En, en últimas, todo lo que sean automatismos. Ya he escrito allá, ¿no? Tanto a nivel motor, cognitivo e, e, e, e, emo, y socioemocional. ¿Listo? En últimas, eh, esto lo que permite es liberar eh, procesamiento voluntario, dado que todo el procesamiento del cerebelo es un procesamiento involuntario, automático y, eh, y rápido y fluido, ¿no? Entonces, siempre que aprendemos a hacer algo de forma rápida, automática, fluida, heurísticos, sí entonces eh, está participando el cerebelo, el neocerebelo. Y si llegara a fallar, pues todo esto podría llegar a fallar. Y, no, y entonces tendríamos problemas para poder eh, realizar ese tipo de comportamientos automáticos. Por ejemplo, en la lectoescritura. También es bien importante. Entonces hay tipos de dislexias que se deben a fallas de automatización cerebelosas. Esto no automatiza los movimientos oculares y conversión de grafema a fonema para leer. Entonces eso puede llevar a una dislexia, ¿no? Entonces vemos la gran cantidad, la enorme complejidad de funciones con las que está relacionado el cerebelo, ¿no? Principalmente el neocerebelo. Bien. Por último, tenemos acá algunas alteraciones de las cuales ya iba hablando. Ataxia de la marcha, ataxia ocular, disartria... Hipotonías, hipertonías, dismetrías, que son problemas de coordinación motora, distonías, ¿sí?, para el control del tono, autismo, esquizofrenia, bradisiquia, ¿sí? Muy bien. Y terminamos cerebelo. ¿Alguna pregunta de cerebelo?